9 de la mañana, 9 minutos. Bueno, como les hemos venido contando, la Junta Electoral de Colonia, conjuntamente con la Oficina Electoral Departamental, han venido recorriendo todo el departamento con las mesas móviles electorales, donde, bueno, eh, ahí se puede sacar la credencial por primera vez, así como realizar traslados departamentales e interdepartamentales y renovar el documento. Para conocer detalles, porque este fin de semana, viernes eh, 12 y sábado 13 y domingo 14 de mayo, Estarán en Juan Lacase, concretamente en el liceo número 2, el viernes, viernes 12 de mayo, y en el municipio, el sábado 13 y domingo 14. Es que estamos en contacto con la presidenta de la Junta Electoral de Colonia, Mónica Rivero. Mónica, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días para todos, gracias, Darío, por bueno, esta comunicación. Gracias por por atendernos. Bueno, eh, por favor. Contanos un poco los detalles que tiene que saber la población, aquellos que sacan la credencial por primera vez, quienes tengan que hacer traslados, cómo es el funcionamiento un poco, para que quienes están escuchando, bueno, este viernes, como mencionaba, en el Liceo Número 2, pero me imagino que es abierto o solo para los estudiantes en este caso. Bueno, eh, es abierto, sí, pero se ha venido trabajando en cada uno de los de los liceos o de las UTU que se ha ido, digamos, en los diferentes, desde que se comenzó con esto, este nuevo, en esta nueva salida de las móviles, eh, se ha trabajado con las direcciones de los liceos, entonces tienen, eh, ellos nos han enviado, se han enviado a la oficina un listado de jóvenes, digamos, entonces ya se le puede llevar también a la localidad a la partida de nacimiento, que es uno de los trámites necesarios para realizar este, las inscripciones por primera vez. Este, entonces, eh, no tiene que estar yendo a Colonia a buscar su partida de nacimiento, sino que con ese listado que ha proporcionado el propio liceo, este, los jóvenes ya pueden ir directamente, este, están anotados, y, y van y se realizan el trámite, este, en el liceo, con esa facilidad, digamos, de ya tener su partida de nacimiento en el lugar. Bien, y quienes tienen eh. que hacer el trámite por primera vez, eh, comprende a los que cumplen 18 años al 11 de mayo ah. de 2025. Exactamente, antes del 10 de mayo del 2025 son los que este, están habilitados para, para sacarse la credencial y que van a poder este, votar en las próximas elecciones, por supuesto. Perfecto. Es así. Bueno, ¿cómo es el trámite en ese caso para quienes sacan la credencial por primera vez? ¿Qué, qué documentos tienen que tener? Eh, bueno, es... los do... los, el documento principal, digamos, es la partida de nacimiento, que no tiene por qué ser una actual, puede ser una que... Este, porque para otros trámites, se si este, la partida de nacimiento se vence. En uh -huh. este caso puede tener una guardada, no tiene fecha de vencimiento, lo que sí tiene que saber es que la, la entrega y la tiene que dejar, no es que se la devuelven. Este, Pero puede ser una, una credencial de tiempos anteriores. ¿Puede ser una fotocopia? Eh, o sea que, bueno, fotocopia no sabría decirte. Sé que tiene que... Quizás sí puede ser una fotocopia. Acá lo que dice es este la partida de nacimiento, que no que en este caso no tiene fecha de vencimiento. Bien. Yo creo que tendría que ser la original. este La original, digamos, que también sabemos que es una fotocopia, no pero... Este, pero que no tiene fecha de vencimiento en este caso, que creo que es un dato importante. Es okay. La partida de nacimiento y un documento, además, que acredite la identidad, o sea que puede ser la cédula, o en el caso de que bueno no date, o que tuviera una este, una eh, libreta de conducir, por ejemplo, que hay menores que tienen libreta de conducir para trasladarse en diferentes, en diferentes circunstancias, pero sería la cédula como documento, y la partida de nacimiento. Mónica, en el caso de sí, los menores... Gratis. tienen Eso es importante que es gratis. Es gratis. Bien, por el... primera vez es gratuita. En el caso de los menores, ¿tienen que ir acompañado por un adulto? ¿Cómo, ¿Cómo es? No, ellos presentando su documentación no es necesario que vayan acompañados. No, no, no. no no. Presentando la documentación que necesitan, este, pueden ir perfectamente al liceo y hacer el trámite normal como como, como lo hace cualquier persona. Bien, este trámite. a ser en el liceo 2 en Guadalajara. Bien. El día es viernes. Eh, recordamos que este trámite, obviamente, se puede realizar en la Junta Electoral de Colonia, así como en todas las juntas ele electorales de todo el país, pero en este caso, bueno, estamos mencionando la gira que está haciendo la Oficina Electoral Departamental a través de las mesas, eh, bueno, justamente móviles electorales, y en este caso, si bien está, ha estado recorriendo, hemos estado informando de todas las localidades del Departamento de Colonia, en este caso, este fin de semana, el viernes 2, eh, estará en el Liceo 2 de Juan Lacase, eh, perdón, el viernes 12, debí decir, Estará 12, sí. en el liceo número 2 de Juan Lacase y en el municipio el sábado 13 y domingo 14. También se dan, situ se dan situaciones con renovaciones y traslados. Renovaciones y traslados, tanto departamentales como traslados interdepartamentales. Este, y el horario es muy importante, que es de 9 a 12 y de 13 a 17. Y otro dato importante que tiene que saber la población es que los números para cada día se entregan a las 9 de la mañana. O sea que la gente no va a tener que ir a las 9 y esperar que lo atiendan a las 11, no. Ya o sea, le van a dar el número que le toca, por ejemplo, a las 11 y media de la mañana. Entonces ahí, en ese momento, va y realiza su trámite tranquilamente. este, Y bueno, y se va para su casa, tanto sea en la mañana o en la tarde. Pero los números se entregan a las 9 de la mañana, tanto del sábado como del domingo. Hay un cupo determinado. También es importante para... decir, si me, si me permitís, que aquello que nos ha pasado en otras localidades, que hay jóvenes de, de los liceos que quedan, que no tienen número, digamos, pero que también se los atiende el sábado o el domingo. Estando en la mesa móvil en la localidad, también pueden aceptarse tanto el sábado como el domingo, si es que quedaron fuera. de, el, este, de ir el, el liceo, al liceo por diferentes motivos digamos. Bien no ahí. Hay... Es, que es exclusivamente para los jóvenes el viernes y que el sábado no pueden ir. Sí, sí, sí. Hay, hay un de hay un... de los tres días en pueden hacer el trámite perfectamente. ¿Hay un cupo determinado, digamos, para al momento que sean los números a las nueve de la mañana? Eh, sí, se atienden, eh, creo que son cuatro personas por hora. Cuatro o cinco personas. Cuatro personas por hora, creo que es lo que atienden. Entonces, es de ahí este, que calculan este, a qué hora, digamos, ponerle si te toca a las once de la mañana, depende del número que te, que te correspondió a la, a la hora que fuiste. Porque ha pasado que hay gente que ha hecho, sobre todo cuando se salió el año pasado, que se venía de, ¿no?, que las mesas móviles no habían salido el año anterior por la pandemia y todo eso, eh, que había, la gente hacía cola desde las seis de la mañana, por ejemplo. Este, entonces, este, llegaban después a las 10 y resultaba, o nueve y media, resultaba que ya no había cola porque, claro, desde las seis de la mañana había, no sé, 30 personas o 40 personas que ya estaban haciendo este, fila. Este... Pero bueno, eso como como ya se viene desde el año pasado, ya 2022, ya se salió con las mesas móviles. Y este año, digamos, la gente ha respondido, se han hecho, se ha inscrito, yo tengo los números acá que nos que nos pasan las funcionarias de cada mesa móvil, digamos, las inscripciones son vienen a muy buen ritmo, digamos, y es este, una operativa que... Da sus resultados, los de las mesas móviles, porque la gente ha entendido, digamos, de la facilidad que tiene de que la mesa se traslade a su propia localidad. Perfecto. En Entonces el caso... Tenemos que Ha sido un trabajo muy importante, digamos. En el caso de las renovaciones y traslados departamentales o interdepartamentales, tiene que presentar la credencial cívica anterior y cédula de identidad, y ahí sí tiene un costo de 200 pesos. Ahí tiene un costo de 200 pesos, sí, exactamente, sí, es así. Este... Y creo que había algo. No, porque otras cosas que nos han preguntado es que hay gente que ha perdido su credencial cívica. este Simplemente se presenta, digamos, no tiene que presentar la denuncia en el caso que la haya hecho. Si la tiene, la puede presentar o no, pero no es una cosa que diga, tengo que hacer la denuncia, presentar la denuncia de que la está bien. Eh, no, se presenta con su cédula de la identidad, eh, paga lo que, lo que corresponde, que son los 200 pesos y realiza su trámite y tiene su credencial en el momento. En ese caso, se supone que la Corte Electoral tiene una copia de, eh, original de la credencial, ¿verdad?, de la persona. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ahí se puede corroborar todo lo que pertenece a la serie, así que este, sí, no, no, hay, no hay ningún problema, digamos, no tiene que presentar esta denuncia que antes creo que se pedía, digamos, ha, ha sido una pregunta recurrente, digamos, a mi persona, la perdí y tengo que hacer la denuncia, no tengo la denuncia, bueno, este, esta consulta yo la realicé porque no la sabía, entonces no, con la cédula se presenta y sin problemas realiza este, la, la renovación, digamos, de, de su credencial. Bien, bueno, si bien nos estamos entrando en Juan La Lacase, reitero, este viernes 12 en el Liceo 2 y el sábado 13 y domingo 14 en el municipio de Juan La Lacase, decir que las mesas móviles electorales continúan recorriendo todo el departamento, estarán el 19 de mayo en Nueva Albecia, el 20 y 21 de mayo también en Nueva Albecia en el municipio y en Rosario el fin de semana del 26 al 28, también el viernes en el Liceo y el sábado y domingo en el municipio. Te agradecemos, Mónica, por estos minutos. Presidenta de la Junta Electoral de Colonia. No sé si querés agregar algo más. No, te agradezco infinitamente la discusión que siempre le dan. Así que estamos a las órdenes. Y sí, es un cronograma que se, que se realizó, digamos, en, en, en el año pasado para poder hacer por este semestre. Porque es importante también, a partir de julio, eh, se va a salir también a, nuevamente irán a Juan Lacase, este en, que me tocaría de vuelta? A ver... Sí, acá justamente, bueno, justamente un oyente estaba preguntando eso. ¿Vuelven a Juan la Casa porque este fin de semana no puedo ir? ¿No? En julio, en julio, el 8 y 9 de julio. Perfecto, ahí sí. lo estaremos informando debidamente. Bueno, te agradecemos por estos minutos, Mónica. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una buena jornada.